Varios jóvenes fueron apresados por miembros de la Policía Nacional en el mercado municipal de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Al ser conducidos al Comando Noreste de la institución del orden, manifestaron. Acusándome de robo, que nosotros no llevamos unos saco, pero que es donde está la evidencia. ¿Tú trabajas En la plaza desde 6 años y tengo 18 trabajando. Yo nunca, por pues primera vez, no, dije que nosotros robamos y va, y porque nosotros no tengamos que robar. Y. Que me, que me saquen de ese problema porque yo no sé de eso. Con, con, un, con un hombre que se llama Miguel de Constanza, que trae repollo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.